hola qué tal amigos les saluda Joel Castro y les doy la bienvenida a este pequeño video tutorial donde estaremos aprendiendo a hacer un sencillo banner que nos puede ser bastante útil a la hora de utilizarlo en nuestras composiciones en nuestros trabajos audiovisuales sin más preámbulo entramos en nuestro After Effects y nos dirigimos acá donde dice nueva composición, vamos a crear una composición vamos a darle un nombre a esta composición, en este caso vamos a utilizar la palabra Banner dejamos los ajustes predeterminados, los que vienen por default, dejamos en 1920 por 1080 a 30 fotogramas por segundo, durante una duración de 30 segundos, damos acá Hit a donde dice aceptar e inmediatamente se nos crea nuestra composición o lienzo donde vamos a estar trabajando ya yo ya por acá tenía creé una carpeta donde va a tener un par de materiales que nos van a servir más adelante para poder terminar y darle forma relleno a toda esta pequeña composición que estamos haciendo. Bien, vamos acá a la parte de la línea del tiempo, damos clic derecho allí y le damos allá donde dice nuevo y nos vamos a donde dice capa de formas. Vamos a crear un rectángulo, seleccionamos rectángulo acá, le colocamos un relleno color blanco y lo hacemos de esta manera vamos a hacerlo algo como así bien lo seleccionamos nos vamos a la parte de acá le damos alinear y vamos a centrarlo ya, lo, ya que lo tenemos allí centrado nuestra capa de forma la dejamos allí y vamos a crear un texto vamos a crear un texto damos nuevamente clic derecho acá en la línea del tiempo nos vamos a donde dice nuevo y le damos clic donde dice texto y allí ya podemos crear nuestro primer texto. En este caso vamos a colocar algo muy práctico, vamos a colocar la dirección de nuestra página web, de nuestro blog, premiumproducciones.tk Bien. Seleccionamos nuestro texto y lo vamos a ubicar por acá, vamos a centrarlo también, damos clic nos vamos a alinear y allí ya lo tenemos alineado. De igual forma vamos a crear otro texto vamos a utilizar por ejemplo en este caso puede ser eh, mi nombre el Castro lo seleccionamos eh, vamos a colocarle algo como Volt y no vamos a dejarlo así lo hacemos un poco más grande lo cerramos un poco más de acá y vamos a ubicarlo eh, donde queramos colocarlo allí vamos a poner centrarlo también nuevamente Bien, una vez entrado vamos a colocarlo un poco más grande lo ubicamos de nuevo bien, un segundo lo ubicamos de nuevo el, el nombre ya tenemos allí las dos, los dos, los dos las dos líneas de texto principales ok eh, vamos a animar esta pequeña pequeñas palabras letras vamos a animarla damos clic derecho perdón Damos clic, nos vamos al recuadro que dice acá animar y vamos a animar la posición de esta. Vamos a darle, vamos a adelantarnos a un segundo. Damos hit acá en el relojito, nos devolvemos a la posición 0 y acá movemos el, hacia la derecha, aumentamos su valor y de esta, de esta manera ya tenemos animado este pequeño texto. Mira, bien acá aumentamos un poco para poder previsualizar los dos keyframes donde hemos hecho este pequeño, Lo seleccionamos, espichamos F9, los colocamos en fácil fácil y nos vamos al editor de velocidad, allí seleccionamos esta punta, la hacemos llegar hacia el otro y vamos de nuevo y ve veamos el pequeño cambio que realiza esto le da un toque más técnico, más profesional bien, más vistoso ya tenemos allí la animación de el texto inferior. Vamos a verlo nuevamente. Ahí tenemos como entra, sutil. Y vamos a animar entonces ahora el texto de igual manera. El texto superior. Nos vamos acá, seleccionamos aquí. Nos vamos a donde dice animar y le y la vamos a animar también la posición. En este caso nos vamos al segundo uno, otro nuevamente. Damos hit en el relojito de posición y regresamos al comienzo. Pero en este caso vamos a colocar un valor negativo para que se nos mueva en el eje hacia la izquierda. Bien, ya lo tenemos acá. Seleccionamos ambos keyframes, presionamos F9 y nos vamos al editor de gráficos. Allí seleccionamos este y lo hacemos llegar de nuevo hasta acá. Seleccionamos, nos vamos otra vez y ya tenemos estas dos pequeñas animaciones. Qué toque de elegancia. Bien. Ya tenemos allí estas pequeñas animaciones. Para hacer el final, el final, la salida de estas dos animaciones, lo que hacemos es sencillamente seleccionamos eh, el, um, el, el, el texto superior y presionamos la tecla U para que nos muestre solamente los keyframes con los que vamos a trabajar, que están en el inicio. Los copiamos, Control c y nos dirigimos hacia el final de nuestra línea de tiempo, donde queremos que haga el, el final. Bien, acá vamos a irnos al segundo 26, damos Control B para que se peguen los keyframes. Vamos a correrlos un poco más hacia acá. Bien, este banner va a durar algo, como cerca de los 30 segundos. Bien, y aquí tenemos que hacer, realiza la misma animación que tiene al principio. ¿Qué queremos? Que esta animación haga la salida. Sencillamente seleccionamos nuestros keyframes, damos clic derecho, nos vamos al asistente de fotograma cable, clave. Y damos clic a donde dice fotograma de clave con tiempo inverso. ¿Qué hace esto? Bien, hace sencillamente lo mismo, pero de forma inversa. Acá tenemos la entrada, bien, y aquí la salida. Vamos a la salida y él genera la salida con la misma, el mismo tiempo y los mismos efectos que hemos colocado al principio de la animación de este texto. Hacemos lo mismo con el texto inferior. Lo seleccionamos, presionamos U, la tecla U, seleccionamos los keyframes. Los del inicio damos control C y nos ubicamos. Eh, vamos a ver dónde están ubicados exactamente estos para que salgan al mismo tiempo. Nos ubicamos por acá y damos eh, control B. Ya tenemos eh, la ubicación de los keyframes: asistente de salida y foto, fotograma clave con tiempo inverso. Bien, de esta manera entonces ya animamos de forma muy sencilla y práctica estos dos textos. Bien. Bien, ya tenemos la entrada y la salida del texto. ¿Qué podemos ahora agregarle para que este, esta pequeña banner se vea un poco más profesional o un poco más estético, estéticamente hablándolo? Mejor, mucho mejor. Bien, para eso tenía unos materiales acá que tenía preparados. Eh, con anterioridad que los dejaré en, en este proyecto para que los puedan utilizar cuando los lo consideren, pues. Entonces, arrastramos este pequeño... Overlays que lo podemos conseguir en internet completamente gratis y lo tenemos acá. Este vamos a aplicar, eh, lo, lo dejamos por debajo de la capa de formas, lo seleccionamos y nos vamos acá donde están los mates de seguimiento. Acá donde dice mate de seguimiento, vamos a aplicar el mate alfa de seguimiento, mate alpha, capa de formas número 1 y esto va a hacer que nuestra, nuestro material se adhiera a la capa de formas. Ok entonces seleccionamos nuestro material vamos acá a seleccionar la flecha y vamos a mover moverlo más o menos a la a la altura que consideremos que se ve mucho mejor con respecto a nuestra a nuestro banner ¿ok? yo considero que de esta manera aquí se ve un poco mejor y fíjense, la, fíjense el pequeño toque que le da, el pequeño toque que le da simplemente colocar un overlay allí ¿Sí ven? bien es algo muy sencillo muy práctico que nos puede servir. Vamos a ver un poco acá al final. Bien, mira el tiempo acá de las animaciones. Tiene que ser un poco antes, ya que el overlay termina por acá. Bien, terminamos por aquí. Presionamos la letra N para finalizar nuestra línea de tiempo. Y acá tenemos la salida. Vamos a ver cómo queda la salida. Bien, de esa manera ya tenemos nuestro overlay. También tenemos eh, nuestra animación. Algo muy práctico, muy sencillo que nos puede servir de mucho al momento de que tengamos que colocar un banner. Algo muy práctico, muy rápido y muy fácil de hacer. Bien, acá tenemos otro truco. Podemos presionar esta, habilitar el desenfoque de movimiento para que se vea un poco más profesional a la hora de realizar el movimiento de los textos, de la, de la animación. Presionamos acá y presionamos la misma mismo recuadro en esta zona ahora veamos la, la diferencia si ¿Sí ven se puede percibir el desenfoque del movimiento bien lo tenemos a la entrada y por supuesto también lo tenemos aplicado al momento de la salida algo muy práctico y muy sencillo que le da un toque de elegancia a lo que estemos realizando también le podemos agregar en los materiales podría yo dejarles a ustedes eh, hay un un, este, un pequeño shape que podemos colocar, vamos a colocarlo por acá. Un pequeño shape que podemos modificarlo. Yo se los dejaré también por allí en el proyecto de este. Podemos modificar el, en la escala presionando S, modificamos la escala de este shape y vamos a ubicarlo. Vamos a darle posición al shape. como para darle un toque de frescura, de es sencillez, es allí. Vamos a ubicarlo por, esta, por este lado, acá. Bien, lo podemos ubicar por aquí. Bien. Lo podemos colocar por debajo de los textos, que está allí. Podemos modificar un poco también su opacidad, despichando la tecla T. Modificamos su opacidad. Bien, sencillamente como para darle un toque distinto. Podemos colocar cuantas veces que lo queramos, e incluso podemos modificar su tamaño en escala. Vamos a colocarlo un poco más grande. Para que se convierta como una onda expansiva. Vamos a modificar nuevamente su opacidad, vamos a dejarla en, en un 50%. Bien, a estos círculos le podemos colocar una máscara de capa para evitar que se nos salga de nuestra composición, de, nuestro, de nuestra zona de trabajo. de esta manera ya lo tenemos acá, podemos darnos cuenta al momento de reproducirlo ¿Ven? ya está un poco mucho mejor ajustamos acá, vamos a colocarle un poco de velocidad en el tiempo real y de esta forma por supuesto también nosotros podemos volver a seleccionar el, la escala la podemos dejar, no, vamos a dejarla de esta manera Bien, y podemos repetirlo al final, damos control D, lo repetimos y sencillamente lo que hacemos es que lo arrastramos hacia el final de nuestra composición para que él vuelva a realizar ese movimiento. O podemos colocarlo en el momento que nosotros deseamos, deseemos dentro de nuestra composición. Okay, yo lo colocaré por acá al final. Bien, y de esa manera ya tenemos nuestra pequeña animación con este pequeño banner Lower, lower thirst, como quieran llamarle. Ven, ahí lo vemos un poco animado, lo vemos bien. Esto es todo por ahora amigos.